Se trata de Humberto José María breu quien denunció este jueves ante la Policía Nacional que desconocidos les robaron varios artículos personales y una cuantiosa cantidad de dinero mientras compartían una cabaña privada de esta ciudad. Cayeron una cartera con dinero, celular y vape. ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? 26 mil pesos. ¿Pero quiénes lo hicieron? Eh, no se sabe. ¿Cómo se percataron ustedes del robo? Eh, porque yo tenía mi celular conectado en la, en la música y... Cuando, cuando sentimos que la música se, la música se apagó, a ratico salimos. Ya cuando, cuando decidimos que no iban a ir, eh, veamos que, que no aparece ni el vape, ni el celular mío ni la carretera y los seguridad de la cabaña no le dicen a ustedes no los, seguridad, nada? Eh, los seguridad me han lo que dicen es que, que eso está en proceso que esto que lo otro y no puede ser así porque uno está pagando por un lugar privado entiendes? o sea no puede suceder eso entiendo yo cuando fue que ocurrió esto? eso fue el lunes pasado qué cantidad fue que le llevaron entonces 26 mil pesos y qué más un celular eh, Samsung hace más y... Y un bumper. ¿En qué campaña fue eso? San Francisco. Para NTN, Iliana Durán.